A tempranas horas de este martes, decenas de estudiantes del Liceo Resilia Pepín aquí en San Francisco de Macorís se lanzaron a la calle en protesta por la falta de abanicos, mesas, butacas, entre otras demandas. La, las movilizaciones son ya porque estamos cansados de exigirle a, a las autoridades competentes que ya estamos cansados de pedirle mesa, estamos cansados de pedirle mesa aquí, estamos cansados. Los aro de la cancha que no lo han montado... Eh, eh, la, la enfermería que hace ya, ya hace, desde hace un tiempecito hace como desde el otro año que quitan la enfermería aquí se poner un pile estudiante malo etcétera. En tanto la maestra Claudia Iluminada Guillén, directora del centro educativo, asegura que las demandas de los estudiantes ya están resueltas casi en su totalidad. Aquí, eh, tenemos un grupo de, de, de dirigentes de la FELA. Cuando ellos llegaron aquí a la dirección me manifiestan verbal las necesidades que, según ellos, el centro debería suplir. Entonces yo le digo que así no que se hacen las la cosa, cosas cosa ordenadas ordenada, presentarse eh, y en medio de la presentación también presentar la demanda que ellos piden. Y le estuve hablando, entonces, dentro de la demanda que ellos piden, ellos piden la puesta de los barros, ya están puestos desde hace días, ni siquiera se dieron cuenta que los barros estaban puestos. Eh, los arreglos del baño, hay 32 baños arreglados, que ellos mismos los rompen, porque hay un, un lavamanos que se puso y al otro día de ponerse lo rompieron, porque hay que buscar la forma de protestar. Eh, nosotros no somos un solo centro, son tres tandas, y la tanda de la mañana no puede suplir un centro tan grande como este. Nos reunimos las tres direcciones y cada una nos pusimos de acuerdo qué nos correspondía. Ya yo suplí las necesidades de la mañana, hay un detallito que es los abanicos. Nosotros compramos abanico, abanico y a los pocos días ya ellos se encargan de desbaratarlo. NTN, -e. Robinson Polanco.